Me llamo Carolina Martini, soy seño de Sexto C, escuela número 2, Feliciano Chiclana. Eh, este año, para feria, eh, surgió la inquietud sobre eh, los chicos que a veces eh, el celular, la compu, les quita tiempo de lectura. Eh, tenemos un proyecto en esta escuela, que es de nivel inicial, comienza y especialmente en segundo ciclo, los niños de cuarto grado leen un libro por trimestre, en quinto leen un libro por mes y en sexto ya tiene que leer dos libros por mes, o sea que se va complicando. Eh, el problema surge en quinto grado cuando eh, la situación es el leer el libro y luego relatarlo. Cuando ellos lo tienen que relatar de manera oral, eh, por ahí empiezan las burlas, la vergüenza, eh, hacer la recomendación del libro, o sea, por qué me gustó o por qué no me gustó el libro. Y bueno, con los chicos de sexto, que su tutora sexto C, comentando así porque a ellos les pasa lo mismo, eh, bueno, surgió por ahí la idea de que las recomendaciones, en lugar de hacerlas de manera oral, acá en el aula, eh, me las podían hacer eh, a través de un videito y mandármelas por whatsapp eh, bueno, a todos les gustó bueno, eh, todo trae siempre otra cuestión, ¿no es cierto? vamos a investigar un poco más y bueno, y así fue como comenzamos a investigar y encontramos que hay niños que han ganado concursos eh, haciendo recomendaciones de libros y esos niños se llaman booktubers bueno, les traje algunos videos para que ellos vean eh, por supuesto que nuestros videos caseros eh, eran diferentes a los de esos niños esos estaban eh, editados, tenían música bueno, entonces eh, encontramos videos en internet de chicos que hacen recomendaciones de libros que les gustó leer o de libros que no les gustó eh, sin contar el final adelantando un poco de la historia, hablar un poco del autor, cómo se llama el libro, eh, diferentes detalles, por ejemplo, algún capítulo que les gustó. Eh, bueno, Cuando les traje esos videos, realmente eh, los chicos se entusiasmaron muchísimo. Y, eh, entonces surgió la idea de usar eso para nuestra feria escolar. Y bueno, eh, había que plantear un problema, una situación problemática, y nuestra pregunta fue la que vemos acá. ¿De qué manera podemos hacer que más chicos lean? Eh, en realidad esa pregunta es muy amplia. Entonces, después que pasó la feria, y vinieron los evaluadores, y nos hicieron algunas sugerencias que nosotros tomamos, enfocamos eh, la, la pregunta a cómo podemos hacer para interesar a que los niños de segundo ciclo eh, lean más libros. Y bueno, también las hipótesis fueron... Eh, la, la primera fue grabar un video porque es más fácil mandar algo grabado que decirlo en el momento. Igual nuestro trabajo continúa porque tenemos que mostrárselos a todos los chicos de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, de toda la escuela, y a ver si de esa manera los incentivamos a que sigan leyendo libros.